celebrando la Semana del Idioma Español. Hoy, lunes 24 de abril, les correspondía Roberto por el Buen Camino, pero Roberto por el Buen Camino tiene continuación, 20 años después que salió en la pandemia, y muchos de ustedes no lo saben, ¿por qué es el Día del Idioma el 25? ¿Pero por qué la Semana del Idioma? Porque no alcanza celebrar el idioma español en un solo día. ¿Por qué se escogió ese día? Por Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta, dramaturgo, slavo español, la máxima figura de la literatura española. La elección del día es el aniversario de la muerte de este gran genio. Miguel de Cervantes Saavedra. Casualmente la fecha de su fallecimiento coincide con la del más prestigioso dramaturgo inglés William Shakespeare. De ahí que ambas lenguas compartan este día. Y nosotros celebramos la Semana del Idioma. Voy a citar a Nelson Mandela que afirmaba si hablas a un hombre en una lengua que entiende, el mensaje llega a su cabeza. Si le hablas en su lengua, llega a su corazón. El español es la segunda lengua del mundo con más hablantes latinos. Nos sentimos orgullosos de nuestra lengua. Y todos, todos los escritores que celebramos nuestra narrativa tenemos que rendirle homenaje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 hacia los lectores o un recurso comercial, soy de las personas que creen en la felicidad, que creen en la victoria. Gracias. Buenas. Ustedes han visto la presentación de la novela Roberto por el buen camino. Heidi, vamos a saludar aquí a Giselle Galvanito. Heidi, gracias por mantenerse en sintonía. Ustedes han visto la participación de estas personas. Esto es por la Semana del Idioma. Ahí está Roberto por el buen camino. Y mucha gente no sabe porque salió en pandemia. La continuación 20 años después. 20 años después es todo lo que pasa en la fundación 20 años después. Ustedes van a tener muchas sorpresas en esta novela. Porque Mami se reinventa. Mami termina su secundaria y se gradúa de trabajo social. Y es la mano derecha de María Cristina. Aquí me están hablando por el chat del teléfono, pero tienen que participar es por el chat de las redes sociales. Y entonces, esta novela inicia la celebración de la Semana del Idioma. Todos los escritores debemos celebrar la Semana del Idioma Español. Y ahí comienzo con mi novela más vendida. Yo les voy a decir que esta novela tiene 103.500 ejemplares editados. Es la novela más leída de todos los tiempos. Con relación de Panamá, sin contar las ventas de ebook, Porque todos mis libros también están en Hotmart, en la plataforma ebook. Pero la mayoría de la gente prefiere el libro de papel. Como ustedes lo ven en mi fondo de pantalla. Está Cervantes, están los dos libros que celebramos. También podemos contestar preguntas. Yo voy a poner aquí mi celular. Porque el que quiera estar al tanto de todas, estas, de todas estas presentaciones me pone un WhatsApp y yo lo incluyo en una lista. 6980-7972. Entonces iniciamos. Mire, yo hice esta transmisión para la jornada de la mañana. Público en general también. Las mamás de todos esos estudiantes que leyeron Roberto y ellas también la leyeron. Y también. En la tarde tenemos la, la charla de Roberto y 20 años después para los de la jornada de la tarde. Así que a las 4 de la tarde estén pendientes. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ahí es saludos. Aquí está Galvancito, me puso queso sopa. Entonces está Gisbeli, está Heidi... Rina Rojas, buenos días. Y, y se están conectando las personas. Bueno, lo que no pudieron ver, este es un programa corto. ¿Por qué? Porque en la semana del idioma yo tengo 16 conversatorios. Ustedes saben que todos los profesores quieren celebrar también la semana del idioma. 16 conversatorios están por el WhatsApp, pero no es por ese WhatsApp. La maestra le digo que puede comunicarse en las redes sociales y abajo está el chat. Bueno, vamos a mencionar a la maestra, maestra Angeline Si no pudieron conectarse a tiempo, ya a las cuatro estén pendientes, ustedes se conectan. Como les iba diciendo, este es un programa relativamente corto porque yo quería activarlo, dice Galbiancito. Yo quería darles tiempo a la participación de ustedes. Al principio ustedes están un poco tímidos, pero ya después se van familiarizando con mi trato. Yo soy una persona que trata a todo el mundo con cariño y con respeto. De mí nunca van a recibir una respuesta irada, jamás. Y de esa manera, esta, el día de hoy le tocó a Roberto, el día de mañana le toca a Niña Bella. Pasado mañana, creo que es Los Ángeles del Olvido. Después viene el arcoíris sobre el pantano y el viernes un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Todas las personas que les están haciendo bullying, conéctense viernes. 11 de la mañana, 4 de la tarde. Vamos a ver. Aquí hoy no hay preguntas. Hay personas que dicen usuario de Facebook. Eso porque no están inscritos. Entonces, aquí hay Galvancito, Altivado, Rina, Heidi y Bueno, eso es lo que contestaron. Lo que se atrevieron a poner un WhatsApp. Yo quiero que sepan que la nueva edición con nueva portada renovada está en Distexa. Ustedes se comunican al WhatsApp ese y ellos le dan información del sitio más cercano. Bueno, yo ahora me voy a despedir porque esta tarde tengo uno a las cuatro. El jueves tengo cinco conversatorios, cinco conversatorios. Mañana tengo, esta mañana tuve uno con la Academia Santa María de Colón. ¡Qué bien preparados están esos estudiantes! ¡Qué bien se portaron! Entonces yo quiero darles la bienvenida en la Semana del Idioma y invitarlos para que me acompañen durante toda la semana. Si no pueden, en la mañana, en la tarde. Después va a quedar en las redes sociales. Así es que ustedes saben. Vamos a ver aquí. Estaba viendo para ver si los chats salían, pero no salen. No salen ahí en la en la plataforma. Yo por eso saludé a todos los que se comunicaron por chat. Bueno, me despido para invitarlos hoy a las 3 de la tarde. Y recuerden los estudiantes el reto que yo siempre les hago. Soy lectora y tú...